¿Qué hay en el PLD? Una lucha de poder. Una lucha de poder. Y esa lucha de poder no percibe una cosa clara de un lado. Yo digo que cuando dicen que Leonel Fernández no pelea, yo digo que es un hombre prudente. ¿Por qué tiene que pelear con su compañero? Él hace un esfuerzo de ser presidente de todo el PLD. Él ha dejado a Danilo gobernar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 Aquí hay un desafío para los peledeístas, o jugamos todos, se rompe la baraja.